El mundo digital es un espacio en el que profesores y estudiantes se comunican, colaboran, socializan e incluso convergen. Para garantizar que nuestra experiencia en Internet sea buena, en el ciberespacio se deben considerar nuevos modos de comportamiento social encaminados al cuidado de la información y a una buena convivencia. En el espacio digital se generan nuevas formas de ciudadanía y participación social, así como también de la forma en que tratamos, accedemos y salvaguardamos nuestros datos, incluidos los personales. El entorno digital expone el acceso a nuestra información personal, por lo que su resguardo es una tarea fundamental que los docentes deben no solo realizar, sino transmitir a sus estudiantes. El historial de navegación, los sitios en los que nos registramos, las menciones que hacen de nosotros en las redes sociales, las fotos que nos han tomado con o sin nuestro consentimiento y demás datos personales que se encuentran en Internet, pueden formar, fragmento a fragmento, un perfil digital que nos describa. Como docentes, debemos promover que la construcción de este tipo de imagen digital sea digna e intachable.